avisado. Pues vamos a ver qué me tiene a mí, mi amigo Marcos, y el máster, y los muchachos, compañeros de trabajo, sobre el caso que hace una hora que pasó en New Jersey. Observemos qué material tenemos de un accidente, un tiroteo que se produjo en un país que yo le he dicho a ustedes, tarde o temprano va a haber guerra civil, una guerra civil en Estados Unidos. Y le voy a dar varios datos. ¿Por qué eso va a ser así? Lamentablemente. En unos 15 o 20 años, no va a ser ahora, no, por suerte. Pero vamos a observar este caso que se acaba de dar hoy, hace una hora, en New Jersey. <risa> What he at? In a juice spot. In a juice spot? Chase the juice ran out. He opened it up again. That's crazy. They gonna, they gonna kill that person. Ay, Dios mío, por ¿Qué me que No, tienes no. matarlo? Ay, mi madre, cuánto tiroteo, No, es tiroteo ¡Ay, padre de la gloria! ¿Pues se lo mataron! Ay, no, ¡Ay, lo de la bodega se ¿sí lo mató! ¡Ay, bien afuera, ¡Ay, ahí, ¡Ay, afuera! ¡Ay, bien ¡A! llamar ¡A! José Manuel? People. Ay, lo mató, lo mató. Fío, no me llame. Ah, José Manuel, lo matan ahí, José Manuel. Mira, José Manuel. Está minado, se vinieron toditos para acá. Pues, ay, se vinieron todos para acá, José Manuel. Oye, oye, oye. Ay, padre de la gloria, cuántos tengo, oh, Dios mío. Yo te odio, Yo mío? Yo te llamo. Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo me está llamando esa desgracia que no me llame. ¡Ay! Yo. yo José Manuel. Míralo aquí para irnos, la se lo está tocando ya. Esa desgracia. De ¿Están grito aquí, José Manuel? ¡Ay, míralo! ¿Qué? míralo, ¿Qué? míralo ay, mira, míralo! ¡Míralo! ¡Mira, ay, mira, ay, mira, ¡Mira, mira, mira ay cuánto, policía! ¡Ay, mi carro! ¡Ay, mi carro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! mira los so, ojos que güey! Esto es de película. Griseta está grabando. Bye, bye. No. Que entre, que entre la mano. Que entre la mano, entre la mano. Por favor, que entre la mano, Griseta. Está fuerte. La agresividad tenía la mano afuera y se la mandaron a Guaidá. ¿eh? Bueno, señores. Le vengo diciendo, es un tiroteo que hace aproximadamente una hora eh, sucedió en New Jersey. No puedo adelantarle nada porque apenas están las imágenes. Los muchachos están buscando ya informaciones que sean oficiales a nivel de alguna algún, planta de comunicación. Y así le terminamos de, de manifestarle a ustedes lo que está sucediendo ahí.